Las tecnologías de la información y de la comunicación han estado presentes en la educación media superior prácticamente durante tres décadas. En algunos casos, como instrumentos para la gestión, en otros, como herramientas docentes y también como objeto de estudio. La llegada de la informática a los planes y programas se orientó principalmente hacia la formación de usuarios diestros en ofimática y en el empleo de software de productividad. En los 90, esta orientación resultó necesaria y pertinente para este y otros niveles del sistema educativo nacional, pues el uso de computadoras se dio de manera ampliada con estudiantes y docentes de prácticamente todas las edades. Con el tiempo, la enseñanza de la computación para la habilitación de usuarios de sistemas ofimáticos quedó superada, evidenciando las necesidades de discutir sobre temas relacionados con la seguridad en redes sociodigitales, el prestigio y la huella digital que se deja en el ciberespacio, la posibilidad de trabajar y estudiar en plataformas y sistemas de información especializadas, así como con la socialización, la comunicación y el ocio. El recurso sociocognitivo cultura digital del marco curricular común de la educación media superior es el resultado de la transformación de la enseñanza tradicional de la informática como una asignatura habilitadora para el trabajo y al categorizarse a través del pensamiento algorítmico la ciudadanía digital, la comunicación y colaboración en contextos digitales y la creatividad digital de los bachilleres, se muestra que la cultura digital de los jóvenes es una parte importante de sus vidas.